¡Hey! Hola qué tal amigos y futuras leyendas de YouTube Lo prometido es deuda Aquí tenemos los juegos del mes de julio Sí, para el mes de julio vamos a tener al PES El PES, pero no cualquier PES Vamos a tener el PES 2019 Como pueden ver en pantalla Este es un juegazo que tiene una jugabilidad buenísima PES Pro Evolution Soccer Luego también tenemos el Horizon Chase Turbo, un juego que la verdad no deja indiferente a nadie. Me recuerda a los juegos de Super Nintendo, aquellos juegos con la que pasábamos horas. Eh, se le da una semejanza al San Francisco. Si algunos han jugado al juego de San Francisco seguro que se acordarán de lo que les estoy diciendo. Así que nada amigos, eso es todo por esta vez, muchísimas gracias por ver el vídeo, suscríbete al canal y hasta la próxima. Bye.